Bien, voy a estar subiendo tips para este software este, Ustedes se preguntarán cómo le hice para poner el interfaz Como lo, en los videos anteriores les he usado Bien, en este video les voy a decir cómo poner el NX clásico Que no se vean de esta forma los, los de estos los iconos ¿Sí? Vamos a abrir un archivo Sí, esta es la forma con que se ve regularmente cuando se instala el nx para ponerlo en menú clásico eh, vamos a hacer el, el siguiente proceso nos vamos a ir a archivo ¿sí? en preferencias le vamos a decir todas las preferencias para que nos muestre el interfaz en interfaz nos vamos a ir a disposición y aquí está la opción Como les decía, aquí está la, la opción de barra de herramientas clásica. ¿sí? Eh, por default, como les comentaba, el navegador de ensamble, cuando instalan en X, se los da al lado izquierdo. Pero <coughs> si ustedes lo quieren cambiar hacia el lado derecho, aquí les da esta opción a la derecha. Le damos a aplicar ¿sí? y ya se pone. El, el, el NX, el interfaz clásico, ¿sí? aún así, se si fijan aquí estos iconos, les muestra, pues no, no se les muestra como eh, se ven en mis videos tutoriales. Para es, para que se vea igual, uh, les voy a dejar eh, un link de descarga ¿sí? para que carguen el rule. Les voy a decir cómo cargar el rule. <coughs> Bien, aquí tienen varios rule eh, estandarizados. Sí. obviamente pues se les va a dar con las formas que están estandarizadas para estos rule pero si quieren tener las herramientas con las que yo cuento en, en mis tutoriales les voy a dejar como les decía el link para que descarguen el rule y puedan eh, agregarlo ¿Sí? bien para eso nos vamos a ir a la ruta donde vamos a insertar un archivo que, van a, que les voy a dejar ahí en la descripción. Aquí es donde se va a pegar el archivo. El archivo lo van a, a pegar en esta carpeta. Le damos permisos para agregar. ¿Sí? La ruta es en la unidad C. Archivos de programas, Siemens o donde tengan ustedes el, el software TNX. Después a la carpeta UGI, Menús y Rules. Aquí es donde vamos a pegar este archivo que van a ustedes a descargar. Bien, una vez ya pegado ahí el archivo, nos vamos a ir a aquí a, a cualquiera de estas opciones de, de herramientas, a la pestañita que está a un lado. Le damos agregar botones, decimos personalizar. ¿Sí? Nos vamos a rules, le damos cargar y vamos a copiar la ruta donde copiamos el archivo para seleccionarlo. Que viene siendo este, le damos aceptar, aceptar, sí y listo, aquí ya se descarga tal cual están mis videos ¿sí? los archivos los, las herramientas para generar nuestro <coughs> nuestro modelado bien, este sería todo para este, este pequeño tip le voy a estar subiendo más tip aparte de los tutoriales verdad eh, bueno aquí tenemos nuestro molde que que hemos estado diseñando que ya le puse donde va a ir insertado el, el plástico, nuestro molde así rápido para que lo vean Lo voy a poner transparente este hice unas pequeñas modificaciones, le puse chaflanes y radiecitos a, a lo que es el, el molde bien, sería todo espero les haya gustado este tip nos vemos.